Hola, soy Raúl de iPhone Digital. Hoy voy a explicarte cómo puedes instalar iOS 10 en tu iPhone, iPad o iPod Touch. Vamos a ver dos formas, una vía OTA, que puede ser que te dé problemas o tal en aparecerte y la segunda opción va a ser a través de iTunes, que en algunas ocasiones puede ser mucho más rápida y mucho más eficaz. Por cierto, te recomiendo que mires en la descripción del vídeo porque habrá un post donde te indicará los dispositivos compatibles con iOS 10. Si no es compatible tu dispositivo, no puedes instalarlo. Empezamos. Bien, voy a explicarte el vídeo en dos partes. Una, cómo puedes instalar a través de Vía OTA y otra, cómo puedes hacerlo a través de eh, iTunes. Esta segunda opción va a ser mucho más rápida y mejor. Muy bien, antes de empezar, sea como sea la forma que vayamos a hacerlo, eh, te recomiendo que hagas una copia de seguridad de tu dispositivo puede ser que luego no te guste como es iOS 10 que tengas algún tipo de problema muy importante haz una copia de seguridad bien una vez que has decidido hacerlo vía OTA eh, de acuerdo es muy importante que tengas activado la wifi porque realmente ocupa más de un giga y puede tardar mucho en descargarlo ¿vale? nosotros ya la tenemos activada bien pues una vez que ya esté disponible vía oficial eh, el de la descarga de, de iOS 10 tenemos que irnos a ajustes ¿de acuerdo? una vez ajustes tenemos que buscar general y una vez en general aquí la opción de actualización de software entramos y si ya está disponible en tu dispositivo tiene que aparecerte como a mí aquí ya te aparece iOS 10 y lo que ocupa 1,79 GB puede ser que ocupe diferentes tamaños en un dispositivo u otro vale pues una vez que ya lo tienes así vamos hasta abajo del todo yo no voy a darle de momento y le das a descargar e instalar muy importante también si quieres eh, que esté conectado tu dispositivo a la corriente para que no haya ningún problema de que se quede sin batería durante el proceso y que podría ser un grave problema. Vale, eh, si sigues viendo el vídeo te voy a explicar cómo hacerlo vía iTunes, que es mucho más rápido y te evitas los problemas que pueden haber en los servidores de Apple y la lentitud de descarga. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete. Ahora voy a explicarte cómo puedes instalar iOS 10 a través de iTunes. Es mucho más rápido, como te he explicado antes, y mucho más cómodo. Bien, pues empezamos. Primero tienes que ir arriba a la izquierda y hacer clic en resumen, ¿vale? Una vez que hemos hecho el resumen, eh, recomiendo, como he dicho antes, que hagas una copia de seguridad. Eso es muy importante porque si hubiese algún tipo de problema, ves, yo ya la he hecho a las 5 aproximadamente. Es muy importante que lo hagas porque si tienes algún problema o no te gusta iOS 10, siempre tienes la opción de volver atrás. Verás que hay un botón que es actualizar y otro que es restaurar iPhone. Antes de llegar a este proceso, Tienes que haberte descargado previamente el archivo correspondiente a tu dispositivo. Un archivo en concreto que se llama IPSW. Los enlaces de descarga los encontrarás en el post que hemos dejado en la descripción del vídeo. Bien, una vez que has descargado este archivo en tu ordenador, lo que tienes que hacer es, si tienes un Mac, mantener apretado Alt. Si tienes un Windows, mantener apretada la tecla Shift. Y darle al botón de actualizar. Una vez que le has dado a actualizar, busca en tu ordenador... Dónde has descargado el archivo que te he comentado antes IPSW, yo lo tengo aquí ya descargado, hago clic en él, luego abajo le damos a abrir, una vez que le damos a abrir tenemos que confirmar, le damos a actualizar para actualizarle el dispositivo y ahora tenemos que esperar a que se complete el proceso, eh, se reiniciará tu dispositivo y luego pues una vez que se ha reiniciado ya tendrás actualizado tu dispositivo con iOS 10. Si te ha gustado el vídeo Deja un like y si quieres saber más noticias sobre ellos, 10 consejos y trucos, suscríbete al canal. Gracias y hasta la próxima.